participaron de, la, de esta reunión de paritaria docente por el, por el sector gremial eh, la ANSAFE de la provincia, eh, UDA, AMET y SADOP y digamos, además de la, de la intervención legal que tiene el Ministerio de Trabajo en la paritaria eh, participó también eh, la Ministra de Educación y los funcionarios de, del Ministerio de Hacienda. Se resolvió en esa paritaria agendar un, un conjunto de temas y comenzar a partir de, de ahora el trabajo centralmente en dos, en dos áreas, uno la que tiene que ver con lo salarial y la otra la que tiene que ver con, eh, por llamarlo de, de alguna manera general, condiciones de trabajo. Allí entran en un conjunto de temas eh, que tienen que ver con concursos, con titulariza, titularizaciones, bueno, con, con todo lo que, lo que compone el, el funcionamiento diario del, del sistema educativo en relación a la, a la docencia. Participó también en una cuestión que es de interés eh, el, uno de los responsables de boleto educativo gratuito. Eh, planteando algunas ampliaciones que vamos a tener a partir de este año y algunas modificaciones en el, en el sistema del boleto educativo gratuito. Ampliaciones me refiero para, para alcanzar a gente vinculada a los secla a los centros de formación y también alguna característica particular para, para el boleto educativo eh, rural en el que se va a plantear llegar directamente al, al docente eh, a través de, de una suma que represente el costo de lo que si, le significa el, el traslado. Bueno, esto lo, lo estuvieron conversando los gremios con el responsable de, de boleto educativo y lógicamente con la con la ministra de educación. Va a entrar también dentro del del trabajo en comisión porque es una de las de las cuestiones a resolver. La voluntad del del gobierno de la provincia, compartida con los gremios, es que el salario se pueda ubicar por encima de la, de la inflación real que, que se dé el año. Para eso se pueden plantear distintas estrategias y son las que, las que se van a empezar a, a discutir en la, en la comisión salarial. Eh, nuestra aspiración es que eh, podamos, podamos resolver la cuestión lo antes posible garantizando... En cualquier circunstancia que digamos, vamos a tener una, una oferta con suficiente tiempo como para que sea analizada por cada uno de los, de los gremios docentes antes de, del inicio del ciclo lectivo.